While many countries have made great progress in narrowing gender gaps in education, new ones are opening. Of the weakest students in the three core subjects PISA assesses, reading, mathematics, and science, six out of ten are boys. At the same time, girls struggle when they are asked to think like scientists and apply what they've learned at school. Boys do less homework than girls, play more video games, and rarely read in their spare time. Too many girls still lack confidence in their own abilities in maths, and parents are less likely to expect their daughters to pursue mathematics-related careers. Parents and teachers can help to build girls' confidence by encouraging them to solve problems independently. When girls and boys can fulfill their potential in school, they can contribute more to the economic growth and well-being of their societies later on. Ya, los niños al rincón de la construcción y las niñas al arte. Chicos, a contar los tubos. Chicas, ustedes los guardan. Ya. Panchito va a ser el rey, las niñas vengan de florcita. Cuidado con pegarte, mi amor. Hijo, hágalo usted mejor. Usted siéntese como señorita. A ver, escuchemos a Marco. Fuerte, con voz de hombre. Javiera, termina luego tus tareas para que veas a tu hermano, por favor. Chicos, armar la escenografía. Niñas, ayuden a sus compañeros. ¿Ya? Marcelo, quiero mejores notas. ¿O piensas ser dueño de casa? ¿Pero qué marido va a aguantar que esté siete días en una mina, por Dios? ¿Estudiar para matrón? Ninguna mujer se va a atender contigo. ¿Estudiar mecánica? Ay, mi amorcito, ¿te volviste loca? Vivimos en una sociedad que está inserta en roles tradicionalmente para hombres y para mujeres. Desde que yo conocí esta realidad, cambié mis prácticas. Mi familia al principio no me apoyó. Creían que esto no me iba a dar para vivir. Mi familia siempre me apoyó y me incentivó a alcanzar todos mis sueños. Mi profe de filosofía me inculcó mucho el concepto de la libertad, de ser libre de alcanzar tus sueños. Y ahí me hizo el clic y decidí dedicarme a esto, perfeccionarme para ser el mejor. Y hay pocas mujeres en general en ingeniería, menos en matemáticas. Espero que esto cambie en los próximos años y en este minuto me siento lista para ir a alcanzar todos mis sueños. Uno tiene que tomar una posición frente a, a este tipo de violencia. Eh, segundo, esta posición debe ser coherente no solo en el trabajo formal o en el discurso, sino que tiene que ser práctico. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si yo hablo aquí de igualdad de género, recibido talleres de igualdad de género, eh, ya conozco de lo que se trata, pues necesariamente mi obligación moral es de que debo Aplicarlo en mi vida diaria personal. claro nosotros hoy por hoy no vamos a poder cambiar, no se cambia de la noche a la mañana, sino más bien en lo futuro veremos el cambio, pero ya empezando desde ahora, poniendo un granito de, de arena en esa actividad, en ese trabajo, emprender y, y, y correr con un reto para poder llegar a lo, que, a lo que queremos y para que así en el hogar, la sociedad entera y el país pues pueda cambiar.